Hola, ¿qué tal? A continuación veremos cómo habilitar el envío de correos electrónicos o más conocido como recordatorios por concepto de reparaciones. Primero, antes que nada, como requisito principal para habilitar el recordatorio es que registremos a todos nuestros clientes. De esta forma podremos continuar con el registro de las reparaciones. El formulario de clientes se compone por los siguientes campos. Un nombre y apellido, conocido como la razón social, la identificación, una dirección domiciliaria y el correo electrónico. Bien, una vez que hemos registrado estos datos, podremos continuar con, la, con el apartado de reparaciones. Vamos a crear una nueva reparación y aquí tendremos que especificar el nombre del artefacto. A continuación, crearemos una categoría en caso de que no exista. Para esta prueba ya tengo creada la línea blanca. Si no existe una categoría, debo crearla. Listo. Luego, seleccionar al cliente. Al momento que seleccionamos el cliente, el sistema va a extraer la ciudad, la fecha que corresponde a la fecha actual, la dirección que está registrado ese cliente y nosotros deberemos completar el formulario ingresando marca, modelo, número serial, característica y estado. Estos datos son opcionales por lo que no es obligatorio especificar valor alguno. Lo mismo sucede con la sección de reparación. Tenemos que ingresar una especificación técnica y los datos de la reparación. Luego, al final del formulario, tenemos la sección Habilitar Recordatorio. Va a estar desmarcada esta opción, por lo que yo tengo que marcar esta opción. Y a continuación, seleccionar una fecha programada, por ejemplo, el 31 del mes actual. Ingreso una nota. Esta nota corresponde a una breve descripción del recordatorio y va a ser visible cuando el sistema envíe un recordatorio a nuestro correo electrónico y adicional el destinatario, en este caso nosotros tenemos que especificar nuestro correo electrónico para que nos pueda llegar la notificación y a su vez podemos agregar más direcciones de correo electrónico por ejemplo de algún colaborador nuestro o de alguna otra persona que necesitamos que el sistema también notifique el recordatorio se enviará con fecha. perdón, con hora. Con la, con hora, cero horas de todos los días. Es decir, el sistema hará una verificación a las 0 horas durante los. con 5, 10 y 15 días de anticipación. En ese orden. Es decir. Va a verificar si, si faltan 15 días va a enviar un correo electrónico, si falta 10 días enviará un correo electrónico y si faltan 5 días también enviará un correo electrónico.